El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. La esclavitud no es algo de otros tiempos. Estos días recordamos la fiesta de Josefina Vaquita, la esclava sudanesa que llegó a la libertad después de años en la esclavitud. Esta realidad recuerda que hay muchísimas personas vulnerables, sobre todo mujeres y niñas, condenadas a migraciones forzosas, al tráfico de personas, una realidad cruel y que sigue siendo real, que sigue siendo muy actual hoy día. Y tiene dos partes esta realidad cruel. Una es la realidad misma, millones de personas que nos condenamos a vivir como esclavas. Y la segunda, la otra cara de la moneda es que ya no, nos, ya no parece importarnos esta realidad, ya no nos afecta demasiado. Nos estamos como acostumbrando, es como el agua que llove sobre un paraguas. Por tanto, el superar no solamente la realidad de una vida indigna de muchas personas, sino además esta apatía que se está generalizando entre nuestros líderes y a veces en la sociedad. Eso es nuestra responsabilidad. Hace muchos años leía un libro de Thomas Harris, I y okay, you are okay. Estoy bien si tú estás bien. Si el de mi lado no está bien, yo tampoco estoy bien. Hoy tenemos los medios para superar estas esclavitudes. El día que queramos realmente superarlas, lo conseguiremos. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur, la Editorial